Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos, pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Estamos al límite. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno de vosotros. Soy John Connor. Si estáis